Sangre de drago, propiedades y usos de esta planta, nombre científico, croton, esclery, mul, ar, son comunes, sangre de dragón, sangre de drago, sangre de grado, trago, palo de grado, sangre de agua, parte utilizada, Lates. Usos tradicionales, el látex es empleado para el tratamiento de problemas gastrointestinales Diarrea, úlceras estomacales, problemas hepáticos, resfrios, gripes, urticaria del correa, hemorroides, reumatismo, paludismo y aficiones dérmicas. Se usa también como analgésico, antiséptico vaginal y cicatrizante. principales constituyentes, el látex contiene el alcaloide Taspina, es rico en proantocianidinas, daninos condensados y oligómeros de procianidina o PCOS, una mezcla de PCOS conocida como SP303, aislada de látex, está compuesta principalmente por galospicatequina y galocatequina, con pequeñas cantidades de epicatequina y catequina. Se encuentran también compuestos aromáticos de bajo peso molecular, biterpenoides y esteroles, entre ellos, citosterol y citosterol. actividad farmacológica, Son modelo de poliartritis en ratas se evidenció actividad antiinflamatoria del alcaloide Taspina, estudios in vitro determinaron actividad cicatrizante del látex y algunos de sus compuestos, el alcaloide Taspina mostró actividad citotóxica frente a células KB, el látex contiene compuestos con actividad antioxidante Empleando SP303, se observó actividad antidiarrheica en estudios clínicos y en un modelo de diarrea secretoria en ratones. Se determinó un efecto calmante de preparaciones de la planta sobre el pulmito y dolor causados por picadura de insectos en pacientes. Uso interno Cicatrizante, tratamiento de úlceras, Castro duodenales Uso externo, cicatrizante Posología, modo de empleo, oral Pates, 5 y gotas, una o dos veces al día Modo de empleo tópico Aplicar las preparaciones en el área afectada dos veces al día Contraindicaciones y precauciones. No usar indiscriminadamente ni en heridas grandes. Es recomendable no emplear en embarazo, lactancia ni en niños menores de 3 años. Formas farmacéuticas y otras preparaciones Plates de sangre de drago Trato atomizado de la planta Crema de sangre de drago Solución tópica de sangre de drago